Dentro de entre todas las opciones que nos brinda Octopus V17, una de las más llamativas es la de trabajar con luz ultravioleta. La luz ultravioleta ayudará con esta fase final de la maduración de los cogollos y potenciará la producción de THC, y CBD y otros cannabinoides hasta el mismo momento del corte. Al aumentar la exposición a rayos ultravioleta, obtendremos una mayor producción de cannabinoides como respuesta defensiva de la planta. Para ello, configuramos nuestro panel Octopus V17 para darle un plus extra de producción a nuestros cogollos, eso sí, con mucha precaución de no tostar demasiado nuestros impulsos. Nuestras preciadas Green Poison ya están listas. Vayamos pues con el ansiado momento de la cosecha. Para proceder, haremos uso de unas tijeras de corte, previamente esterilizadas, y retiraremos en primer lugar las hojas más grandes. Podemos dejar las hojas más pequeñas si queremos hacer una conservación más larga o hacer una manicura más fina, retirando también las hojas más pequeñas si queremos acelerar el proceso de secado y curado. Una vez cosechadas las plantas, llegó el momento de la verdad. ¿Habremos conseguido nuestro objetivo de obtener un gramo por vatio con nuestras Green Poison? En nuestro próximo programa analizaremos con todos los detalles los resultados y conclusiones de la bestia que hemos tenido entre las manos. Nos vemos en Test and Grow Objetivo Gramovatio.